En hiperlimpieza podrá encontrar el cubo de fregar industrial Citrin, con prensa incluida, que posee una capacidad de 24 litros. Recomendamos el uso de este para centros comerciales, educativos, sanitarios, hostelería. Este cubo está fabricado en polietileno, un material altamente utilizado por su resistencia. Las ruedas del cubo poseen una calidad media, son móviles, giratorias y están fabricadas en polipropileno.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 Con una palanca que tiene acoplada, permite escurrir la fregona o mopa sin mayor dificultad, ahorrando agua, tiempo y esfuerzo. La inserción de la prensa en el cubo se realiza con mucha facilidad y rapidez, así como su retirada en el caso de que se quiera utilizar el cubo sin ella. El uso de fregonas industriales para este cubo está altamente recomendado. Gracias a su capacidad de 24 litros, se aumenta la eficacia en el uso del mismo. Al escurrir la fregona con la prensa, se reduce tanto el tiempo como la cantidad de agua desperdiciada. Más, la prensa incluye un colgador que permite acoplar el mango al cubo y poder transportarlo cómodamente, sin tener la necesidad de sujetarlo.